el gusto de recibir a continuación a nuestro invitado del programa de hoy, una muy destacada figura de la literatura de nuestro país, escritor, poeta, narrador y ensayista. Nos visita hoy en el Arca de la Cultura el escritor Marcelo Di Marco Bienvenido Marcelo, es un gusto recibirte hoy aquí en el programa Muchas gracias por la invitación y la recepción, por ser recibido por la música de este genio, este tan despreciado hoy día por ciertos círculos intelectuales, y nada menos que la voz de James Morris, que es este el wagneriano del final del siglo XX. ¿no? Exactamente. Marcelo, quiero proponerte iniciar este diálogo compartiendo con nuestros oyentes acerca de, de la actualidad de, de tu actividad creativa. Sos un artista siempre embarcado en nuevos proyectos con un inclaudicable compromiso con tu arte. Por eso me gustaría entonces que nos cuentes en qué proyecto literario estás trabajando actualmente. Es uno que empecé en diciembre del año pasado. Creo que me faltarán unas 10.000 palabras. Se trata de una novela, que le puse de bajada el, al título, novela para solistas, coro y orquesta. Se centra alrededor del mundo del arte contemporáneo, el arte conceptual... Y muestro como la, la última de todas las grandes creaciones de la ópera es nada más ni nada menos que Turandot. Turandot está como ópera y como creación, estaría siendo en mi novela como una especie de protagonista más, que está, digamos, opuesta a ese mundo de arte conceptual. Vos viste que hace muy poco, en la escala de Milán pusieron un buja invisible, ¿no es sí, cierto? Sí. No, es una... se llamaba Yo Soy. Es un vacío, ¿Sabes eso? No, no, yo veía... No, no, no me había enterado de eso. Yo veía las pinturas de tu papá que mostraste en uno de los últimos, más recientes programas tuyos, sí. y realmente digo, bueno, ¿dónde está realmente el arte? Porque este hombre está vendiendo una porción de nada, es una nada, es solamente un cuadrado, digamos, hecho con cintas, y ahí adentro hay lo que vos quieras que haya. Y aparte se vendió por no sé cuántos miles y miles de euros, y lo que en realidad vende es un certificado en donde vos sos el dueño de la obra. Hay gente que la compra y dispone justamente una habitación exclusiva para poder mostrarle, entre comillas, esa, esa obra, mostrársela a sus invitados. Uh -huh, uh -huh. Porque, el tipo lo que tiene es un certificado, un recibo de haber pagado mil euros, eso es lo que sale, uh -huh. por esa pavada, ¿no? Una estafa, sí. prácticamente. No, en realidad, digamos, la estafa eh, viene por el, por otro lado, es peor que eso todavía, porque la estafa viene por el lado de aquella fábula llamada este, El rey está desnudo, ¿te acuerdas? Que, Exactamente. Uno, uno le cuento a la audiencia, unos este, burladores, lo cuenta un cuentista de mediados del siglo XIV, el infante don Juan Manuel, el primer cuentista en lengua castellana, uh -huh. y, y se llama De los burladores que fisieron el paño. Resulta que un rey le dice, mira, yo te tengo acá esta tela maravillosa, no ve nada, ¿viste? Pero claro, antes que alguien proteste, los tipos dicen: Lo que pasa que este vestido que estamos a hacer con esta tela es invisible a los ojos de los hijos bastardos. Pues en esa época, a nadie le importa un pito de quién es hijo, ¿no? Pero claro. en esa época era muy importante. La palabra hidalgo viene justamente de fijo de algo. O sea, soy hijo de algo, de alguien. Vengo de una prosapia. Bueno, la cuestión es que nadie se atrevía, por eso de, nadie dice que el rey está de viene de ahí uh -huh. Uh -huh. nadie se atrevía a, a decir que el rey iba desnudo porque los tipos le habían hecho entre comillas ese traje entonces bueno hasta que un negro dice el infante de Juan Manuel dice hasta que un negro, y si no le importaba de dónde venía dice, mire yo, yo sé que no tengo madre Yo no tengo padre Pero el rey está desnudo, en serio? ¿Qué quieren que les diga? y Entonces, bueno, se empezó a correr la bola entre la gente Y dijeron, no, pará, tiene razón el negro este El rey está desnudo Y ahí salió Bueno, pero no es una estafa en el sentido real de la palabra Es el colmo, el colmo del nihilismo Del hombre contemporáneo Que no tiene ningún problema Para nosotros 15.000 euros es bastante plata uh -huh. Para esta uh -huh. gente, digamos, es una casa chica entonces ellos se dan el gusto imagínate por ejemplo un CEO de una empresa multimedia un, una heredera en, en, en euros o un influencer eh, youtuber y los tipos bueno agarran y con eso hacen un programa que le dan más plata todavía exactamente, eh, exactamente. 15 es una inversión entonces tienen ese certificado que autentifica que la obra existe y que está ahí nadie la ve pero este existe. Y aparte, bueno, vos viste que se ha vendido un plátano una banana pegada sí, con sí. cinta scotch. La tercera edición de la obra está en mil euros, Ramiro. Eso no, no, Eso no, no, no, no. Que, ¿Cuántas familias podrían llegar a comer con mil ¿Y durante cuánto tiempo? Y la obra, como ya te digo, si se pudre, lo que tenés que hacer es comprarte una banana en la verdulería, ir a la ferretería, comprarte un poco de cinta aisladora, hacer una crucecita así y pegarla contra la pared. Y ya está. ¿Por qué? Porque lo que importa es el certificado vos dueño de esa obra que te salió 150 mil euros es increíble pero también se ha vendido un vaso de agua un vaso de agua y vaso de agua medio medio lleno decía el título porque ahí viene el concepto ven no está medio vacío está medio lleno claro, claro. es increíble pero es así hay cosas Entonces, que, que fuera del fuera, museo digamos de un museo por ejemplo estarían tal vez en en, en el bote de la basura claro. pero dentro del museo están en exposición y a precios descomunales no si no se apura el autor, va a parar al precio de la basura. Yo en mi novela, va al tacho de la basura. En mi novela cuento la historia de una, una obra conceptual, también, que es una caja, de es la Unhappy Box esta, ¿no? Uh -huh. Unhappy Mill. Es una cajita feliz, igual con los colores de McDonald's y todo, bueno igualito, igualito, pero que el artista le ha hecho una sonrisa, una mueca para abajo entonces en lugar de ser una cajita feliz, es una caja de cartón igualita que las de esta hamburguesería infecta, y una mueca para abajo uh -huh. bueno, la cuestión es que eso se llama cajita infeliz ¿Qué pasó? La exhibieron eso en el lobby de un hotel en, en Hong Kong. Y cuando la fueron a buscar, resulta que el personal de limpieza se la llevó... Esto es posta, no, no es un invento de mi novela, es tomado de la vida real. Uh -huh. Se la llevó el camión de la basura, Ramiro. Y la autora de semejante portento, que estaba evaluada la obra en 450 dólares, está todavía indignadísima porque la gente del hotel no le quiere pagar la indemnización si no fuera trágico y tan representativo de los males de la sociedad de hoy, sería realmente cómico. Vos lo pones esto en una película y se te matan de risa, pero pasó en la vida real. Y esta mujer estaba indignadísima. El otro caso que cuento en la novela es un autor eh, de performances de, de origen judío que se encerró con ocho eh, neonazis que lo escupieron, lo patearon, lo insultaron. Bueno, lo desfiguraron al pobre pibe eh, y ¿qué pasó? Sacó fotos, la sesión sacó unas fotos, una fotografía estaba especialmente y esa era justamente la, la performance, era mostrar. ¿Cuál era el concepto de la obra? Agárrate. Estaban tratando de denunciar el auge de la extrema derecha en Europa. Bueno, ese y no el de esa Así que bueno, y hay otras que son tan repulsivas, tan repulsivas que no te las puedo contar, ni me atreví. Mira, que yo no tengo ningún empacho, ¿no? Pero no me atreví a meterla en la novela porque ya llega un momento que decís, acá no me la creo. Mirá, para darte una idea, hay un rechicer corrupto en la novela que se llama Walter Sheck. Uh -huh. Dio el, la gran cuestión oracular, yo no sé alemán, pero dio la, la, la cuestión oracular. Puse a ver qué significaba Scheck, a ver si significaba algo. Bueno, Y en alemán se lo que significa cheque. Cheque. <risa> Walter Cheque. Mirá qué lindo nombre para un farsante así. Bueno, este, el tipo que hizo... Oh, esto sí es un invento. Es ficción. Lo que hizo este hombre fue una apuesta de Parsifal en la que el santo Grial era un pote gigante de yogur y encima vencido. Entonces se me ocurrió una cosa así para... Eh, que ojo, que por ahí me quedé corto, eh, porque por ahí hasta pueden llegar a ser... No des puestos. ideas, no des ideas, porque... No, no es, no es descabellado, por ahí este... <risa> En alguna apuesta se ponen a hacer pisa dentro de Santo Real, qué sé es yo, cualquier cosa. Yo vi el final de ver por Jonas Kaufmann y es increíble, viste, le, le pegan un tiro, ¿viste? no sé, sí, mira, sí. un delirio, pero pero astronómico. Sí, ahora justamente hubo con Kaufmann una apuesta, nada menos que la ópera de Viena, sí. este, terrible, una apuesta lamentable, ¿no? Sí, realmente se están viendo cosas que pero, son muy tristes. ¿no? Son... ¿Puedes contarlo? Perdóname que te, inter... te entrevisto yo, pero ¿podés contarlo lo de Kaufman? ¿Qué fue sí. la apuesta? Una apuesta de un, eh, un regisseur ruso, que tengo ¿Sí? entendido además que estuvo estuvo preso en Rusia, o algún problema había tenido con el gobierno de allí, creo que esto también tiene que ver con cuestiones políticas, el hecho de que haya sido convocado ¿no? allá a la Ópera de Viena. Y bueno, todo la, la, la, el primer acto, por ejemplo, transcurre en una cárcel, son los, los monjes del Santo Graal, son como presos, gente presa en una cárcel, y bueno, un montón de, de cosas que, que en, en lo absoluto tienen que ver con la obra, un montón de personajes que aparecen, actores, digamos, que no cantan, que aparecen eh, puestos por el rey que no tienen absolutamente nada que ver con, ni con el argumento de la obra, por un lado, pero tampoco con el espíritu de la obra. Es como que buscan, y creo que por eso también el ensañamiento con Wagner, buscan eh, eliminar todo aquello que, que, que tenga que ver con que el arte nos, nos conecte, con, nos religue, digamos, con esa trascendencia, esa dimensión espiritual que hay dentro nuestro, que nos da la posibilidad de religarnos con esa trascendencia que nos, nos supera, que está más allá de nosotros, es como que esta, esta ideología totalmente materialista, ¿no? y nihilista, como vos antes mencionabas, busca eliminar todo esto. Y Wagner fue un compositor que, muy adre de una manera muy, muy adrede, digamos este, buscó religar al, al, al arte con, con la trascendencia. Entonces, buscan eliminar todo esto. Todos estos, estos argumentos, como el de Parsifal, tienen que ver con esta dimensión simbólica, espiritual, tan profunda. Y estos eh Reyeser digamos, tienen fobia por este tipo de cosas y buscan invertir, si se quiere, ¿no? Es como la cruz invertida, finalmente, ¿no? Es una, una inversión del sentido original de la obra y no solamente la trastocan, sino que buscan justamente, en el fondo, corromper el sentido último de la obra, ¿no? Por eso digo que es muy muy grave, no ya solo lo que acontece en las puestas en general dentro del mundo de la ópera, se extiende también al mundo del teatro en general, cuando encaran teatro clásico y demás, sino especialmente con Wagner, ¿no? Con Wagner tiene una inquina muy especial. Totalmente de acuerdo con vos, Ramiro. Justamente sacan mucha plata con esto, ¿no? Además de ser una cuestión tan tan satánica, porque es como decía un poco el padre Castellani, ¿no? Hay dos solamente dos partidos políticos, el de la tradición y el de la revolución. Hablando de revolución, vos sabés que vi hace muy poco el final de una apuesta impresionante de Andrea Genié. Uh -huh. Eh, acá había una directora de cine, Lucrecia Martel, que mm. tuvo una afección en los ojos y por eso nos salvamos de una apuesta que iba a hacer en el Colón, de Andrea. Exactamente. Andrea Genieco, el que pasaba en el altiplano con collas y qué sé yo. Este, Yo no sé cómo Cazzo se puede imaginar uno que eso puede transcurrir en el altiplano. Cuando la obra, el poeta Andrea Genieco, existió realmente, la obra está ambientada con toda justicia, en la Revolución Francesa, hay algunos acordes que remiten a la Marsellesa también, o sea, uh -huh. es imposible de pensar. Pero esta apuesta que vi, muy interesante, porque, digamos, no es que yo me niegue a lo moderno, eh, yo soy muy retrógrado, ¿no?, a, y a mucha honra, pero no me niego ya por una cuestión de principios. Uh -huh. Hay elementos que son muy interesantes. Claro. La apuesta esta de Andrea, por ejemplo, eh, es todo, todo bien tradicional, bien tradicional, e incluso por primera vez en mi vida yo he visto una apuesta en la que a Andrea Genier le cortan la cabeza, pero le cortan la cabeza delante del público, uh -huh. apuestan a Kaufman en la guillotina, páfate, baja la hoja, el ejecutor, el verdugo, sale mostrando, alzando la cabeza de Andrea Genier, fantástico, se ve todo eso, perfectamente. Yo creo que lo, lo hubiera aprobado Jordano sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Sabes quién es el verdugo? Y este es el toque genial de Regisar. Uh -huh. El verdugo es el Guasón. El Guasón, es el Headletcher, exactamente bueno. Este que murió hace... hace sí, sí. Impresionante, porque vos ahí te das cuenta que um, el Guasón... Yo había hecho una nota para Cabildo sobre eh, Batman, el caballero de la noche. Y realmente el Guasón es un personaje absolutamente... Es el, es el colmo de la anarquía. La acción mala por la acción mala en sí. Uh -huh. Sin ningún tipo de interés. El tipo está ávido de cortarle la cabeza a Andrea Genieta. Y me pareció un toque excelente. El tipo está vestido no como el Guasón, ojo. Uh -huh. es, es el maquillaje del Guasón. No puede ser otro claro. que el Guasón. Es claro, igual, claro. igual a la caracterización de este muchacho. Uh -huh. No tiene la ropa ni nada, sino tiene está caracterizado con la ropa de fines del siglo XVIII. ¿Mm? Uh -huh. Así que este, o principios del XIX. De Así que tenemos ahí una idea interesantísima. Claro, por supuesto, sí. No, no, es que, no es que aparece algo que no tiene absolutamente nada que ver, tiene mucho que ver. Es que muchas veces se establece una, una oposición absolutamente indebida, creo, entre tradición y renovación. La, la tradición siempre se ha ido renovando. El problema es cuando busca cortarse ese hilo de la tradición y busca, insta, eh, digamos, instalarse un concepto absolutamente nuevo, que además en esta época que nos toca está muy ligado a agendas ideológicas que están en boga en este momento y que, de alguna manera, muchos regisers, en el caso de la ópera, toman óperas escritas en otro tiempo y simplemente la utilizan como instrumento o vehículos de imposición ideológica, ¿no? De sí. imponer ciertas agendas que están en boga y eso también les da cierto prestigio dentro, dentro del establishment cultural, dentro de los medios de comunicación, que están todos embarcados en la promoción de este tipo de agendas, ¿no? No, tal cual, ahí tenés el, el caso de un final de Carmen para los oyentes que no la conocen Perdón por el spoiler, pero Carmen de Bizet termina... Carmen, Carmen es una chica bastante casquivana, por decirlo suave... ...y esta vez le tocó ser víctima de, de sus amoríos a don José... ...que es un militar que por culpa de ella pierde la carrera, etc. Ella lo larga, se mete con un torero... ...y él cuando la ven que para... La, yo estuve ahí en Ronda, en la Plaza de Toros más antigua de España... ...ahí transcurre la, la ópera... ...y este, a las puertas de la Plaza de Toros... ...don José termina acuchillándola a Carmen. Bueno, en esta apuesta... Dijeron, no, ¿cómo vamos a poner una mujer que es asesinada? Que sea Carmen la que mate a don claro, José. Sí. Y ahí tenemos, ahí tenemos justamente la, la inversión que tanto le gusta al demonio. ¿ver? Eso y fue en, el... Italia, en Italia, creo que en el Mayo Musical Fiorentino, si no me equivoco, pero no, tal nada, vez nada, sí. Pero... ...nada menos que era el macho. Y hablando de Italia y de lo que decía recién de tradición y renovación... ...hay una frase de Giuseppe Verdi que para mí condensa toda esta idea... ...que no hay una oposición. Él dijo lo siguiente... ...torneamos lo antiguo y se hará un progreso. ¿Eh? Uh -huh. Volvamos a, a lo antiguo y será un progreso. Mira qué maravilla. Y estamos hablando de un autor que a cada ópera que iba componiendo y va eh, probando y experimentando más y más cosas. Por ejemplo, la voz humana como un instrumento más en la Tormenta de Rigoletto. No es un coro claro. masculino que cantan cosas, cantan texto claro. solamente cantan junto con la orquesta y funciona como una... Bueno, hasta ese momento nunca se había hecho una cosa así. Claro. Y bueno, desde ahí, de las primeras óperas de Verdi, que fracasaron espantosamente, pobre, hasta falta, hay todo un arco de crecimiento y de experimentación. Así que, bueno, ahí lo tenemos al maestro dando siempre la luz, ¿no? Así es. Corriamos al es un progreso. Marcelo, este año se cumple el décimo aniversario de la publicación de la que es, a mi juicio, una de las mejores novelas del género de terror contemporáneo como es Victoria entre las sombras. Papá, muchas gracias. Una, una novela que, que debo decir que, que leí en tan solo una noche, porque realmente eh, eh, comencé a leerla, pensaba, los capítulos no son demasiado extensos, pensaba leer tres o cuatro capítulos cada noche, pero ya el cuarto capítulo eh, la intriga era demasiado como para dejarlo, para ser quinto y así el sexto, ya el décimo capítulo estaba... Absolutamente metido en la historia. Ahí me preparé un, un café, unas acompañado por algo de comer, y me quedé hasta, hasta la mañana, hasta el amanecer leyendo el libro. Y es la primera vez, mirá que yo leo libros de, desde chico y me paso leyendo libros, y en esta oportunidad es la, es la primera vez que leo una novela en una sola noche. Es una novela de 200 páginas. Quiero realmente felicitarte por este trabajo que es sensacional. Contanos cómo, cómo nació y se desarrolló esta historia tan, tan atractiva, no estos cuatro jóvenes que desafían además a un demonio, no el, el matrero. El material, exactamente. Bueno, eh, esto empezó hace muchos años, cuando mis nenas eran bastante chicas, de haber tenido ocho años por ahí. Sí, año 98, por ello yo había empezado a escribir una historia que se llamaba El Club de los Sin Cara. Y era este una, una historia de unos chicos que, bueno, digamos, estaban aburridos en Mar del Plata, eran dos varones. Víctor después se cambió por Victoria. Este, están aburridos y, y pretenden fundar un club donde para entrar en ese club, para participar en el club, hay que cometer realmente, pero portarse mal. El pibe que se porta más mal entra en el, en el club la cuestión es que los pibes cuando van a la playa para conseguir gente, adeptos ven que nadie le nadie le gusta la idea todos los chicos son mansos, viste sin ningún problema sí, sí. y nadie, nadie quiere portarse mal y bueno, la cuestión es que no pueden fundar el club y después, digamos, aparece un incendio etcétera, etcétera bueno, cuando yo releo eso digo ¿en qué estaba pensando yo, por favor? Se lo había dado incluso a mi editora en Sudamericana, y fue eh, amablemente rechazado. Pero me dijo algo muy interesante, me dijo algo muy interesante de esa primera versión, la editora. Mira, Marce, a partir del momento en que los chicos fundan el club, yo no pude parar de leer. Y bueno, vamos a empezar a reformar las cosas. Sí, que sí. la fundación del club... No, no, esto no es un club. Estos son dos chicos, eh, una chica de Mar del Plata, el pibe Tomás es de Buenos Aires y acá hay un tema, acá hay un problema. El hijo, digamos, el pibe es, es hijo de un padre viudo que se juntó con una arpía tremenda. Eh, y como es un pollerudo, permite que la, la gorda, que se llama así el personaje, yo sí, no sé sí. si, si hubiera podido publicar eso hoy, eh, seguramente me hubieran dicho no la pongas gorda porque estaría catalogado como obesofóbico, <risa> ¿no? como si todos los gordos fuesen malos, ¿no? increíble, pero es así. Este, estamos padeciendo esta especie de inquisición al revés ¿no? Bueno, el tema es que eh, hay una abuela, que es la, la voz de la razón que allá en la mitad sí. de la novela cuando la novela se parte por la mitad ella le dice te portaste, con viste alude a Cristo en uh -huh. dar la vida por los amigos hoy te jugaste entero claro, sí. ese portó mal, se rasgó y todo pero Dios casi casi pierde la vida por sus amigos ¿no? uh -huh. y después uh -huh. falta la segunda parte que es el rescate de Victoria de Victoria, de Victoria. Eso, todo eso me llevó 14 años de trabajo, porque en un momento tuve un bloqueo muy fuerte, la veía a Palmira, la mala, sí, eh, sí. apuntando con su cuchillo en la playa de estacionamiento, apuntando con su cuchillo y dice, a ver quién es el primero... Ramiro, en esa vuelta de página que vos diste Para ver quién era el primero que iba a recibir el puntazo Pasaron cinco años En oh. esa vuelta de página fueron cinco años Una, este, Siempre estaba pensando Cuando iba a ver Aña la Punta en ese, ese Maritenis existe el, el balneario ese El que ¿Sí? está en la novela Siempre iba ahí todos los años Con Nomi, con Florencia y Marina, el bárbaro Eran chiquitas, claro Y yo pensaba, digamos, cuando vuelvo a Buenos Aires viste, ¿viste? O sea, Cuando vuelva, la agarro de vuelta a la novela bueno, en una de esas, en Buenos Aires, haciendo zapping, descubro que hay tres chicos en un parque de diversiones abandonado. ¿Viste cuando vos me, me, llegaste en la película, en la mitad o en el final, no sabes dónde entrar? Haciendo zapping, los veo a los pies ahí y digo, estos son los pies de mi novela. ¿Y por qué están en un parque de diversiones abandonado? y porque ahí se la llevaron a Víctor, ¿quiénes? y los darkis los malditos ¿no? eso es lo que pasó con ella la secuestraron y justo en el momento del secuestro yo había parado de escribir porque no sabía qué más escribir la secuestraron y se la llevaron al parque de diversión abandonado y tienen un ayudante ahí y ahí viene una historia real de la vida real que es terrible terrible la voy a contar con la, con la mayor suavidad posible resulta que en Estados Unidos a fines del siglo XIX apareció un bandido un forajido, al cual lo ejecutaron, lo, lo liquidaron a tiros Es típica del oeste. ¿Qué pasó? Este cuerpo fue pasando de dueño en dueño. El cuerpo es un tipo muy largo, muy flaco, muy largo. Está completamente consumido, momificado. Se lo llevaban en un baúl de un lugar a otro, hasta que unos visitantes a un parque de diversiones en Estados Unidos, creo que fueron los años 70, 80 descubrieron que uno de los muñecos que estaban en el tren fantasma no era de papel maché, no era de, de cartulina ni nada, era ni más ni menos, eh, ni más ni menos un cadáver de verdad imagínate imaginate vos la gente que pasó todo el tiempo con su carrito al lado de, de un muerto. Es de, de claro, realmente claro. terrible, un muerto momificado. Sí, como me impresionó tanto enterarme de esa historia que dije, este es el cowboy, el, el forajido este, lo vamos a convertir en un gaucho. A uh los -huh, uh -huh. les encantó la novela, los atrapó, pero me dijo, mira vamos a hacer una cosa. Y tenían razón el gaucho, digamos, es una figura buena tenés que inventarte, o sea, en la cabeza de la gente el eh, Fierro no es un maleante, el Martín Fierro es un tipo bueno está aquello de la gauchada tengo una gauchada está la, la, el desprecio fenomenal que les hizo Alberto Fernández junto con la Cámpora a, a los gauchos de Güemes el otro día ¿no? uh -huh. o sea que el gaucho está visto como una figura legendariamente bondadosa y bueno, vamos a buscar un gaucho malo, ¿Cuál? el matrero ahí está el matrero. Es, el sí. matrero es el gaucho malo y una ópera también que en nuestra en nuestras pampas, Paniza, la escribió. Bueno, bueno bueno, sí, sí. bueno, bueno Paniza en esa época es de Aurora había, Es el autor de Aurora, Paniza. Es el autor de Aurora y de una, una ópera que yo vi en un par de veces que me gustó muchísimo. Bizancio. Ahí está, ahí ah, claro ahí está. Bizancio es una, una flor de ópera y me encantó. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que el matrero es un gaucho perseguido por la justicia. Se lo llama matrero porque justamente viene de la palabra matra, que es la, una colcha que, el, que los gauchos usaban para dormir a la intemperie. Entonces, como el tipo no tiene casa, no tiene hacienda, no tiene mujer, no tiene hijos, uh -huh. el tipo anda por los campos, duerme bajo un árbol envuelto en la matra. Por eso al matrero se lo llama matrero. Estuve investigando mucho para armar el claro, personaje. Claro, claro. Así que bueno, ahí está armado con su facón y todo, y bueno, ahí vos, vos mencionaste el vampiro de, de Polidori. Uh -huh. eh, Stephen King dice en un maravilloso ensayo, se llama Danza Macabra, que hay tres arcanos que fundaron la literatura de terror son tres libros, cada uno es un naipe de tarot, dice él, que significa un montón de cosas para la literatura del terror. Uno es Drácula que ahí uh -huh. se funda el mito del vampiro uh -huh. ¿ves? Está bien que Polidori estaba antes y todo, pero Drácula viene a ser el non plus ultra de la novela de vampiros entonces, el vampiro, que puede ser tanto un vampiro psicológico como vampiro real, sobrenatural o no, pero la cuestión es que te chupa en la psiquis, te chupa la sangre. El otro arcano es, eh, ni más ni menos, el hombre Hombre lobo. Ese personaje nace de una novela que no es de Hombre lobo, que es el Jekyll y Hyde. El extraño caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde. La historia de aquel médico que utiliza como una máscara de Kita y una personalidad distinta para poder cometer sus tropelías y todo. El, el cine lo trató muy bien a Jekyll. Él es víctima de su mal. No, no. Acá Jekyll en la novela las hace conscientes. Claro, se, claro. se disfraza. Uh -huh. Vemos que, así como Mr. Hyde significa lo oculto, ¿no? Escrito con I Latina, la palabra real y con H el, el personaje, el acto de ocultar en, en inglés, Hyde vendría a ser lo oculto. Y Jack también tiene un correlato significativo, porque yo mato Jack Hill y yo asesino. De ahí salió el mito del hombre lobo, que hasta puede ser la historia de, de un tipo que es muy amable en el trato con sus empleados, etcétera, Pero que en la casa los mata patadas a los chicos, ¿viste? Uh -huh. y a la mujer, me explico, el hombre lobo podría ser eso también. Claro. De los, por ejemplo, los psicópatas asesinos seriales vendrían a ser el hombre lobo. Uh -huh. Y el otro arcano del tarot, del terror, para él es Frankenstein, la novela que dio origen al mito, y ahí se inscribe el matrero, por eso hice todo este paseo, uh -huh. sí. el matrero de mi novela, que es el horror sin nombre, o sea, Frankenstein dio el mito del horror sin nombre. Ahí entran zombies, muertos vivos, aparecidos, fantasmas, demonios, espíritus oscuros, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Mi personaje, hasta algún momento de se revela, no se sabe qué es. Hasta los chicos piensan que es una especie de efecto especial del parque de diversiones, era un momento, pero no. Porque el tipo por momentos es sólido, por momentos no. Uno no sabe qué es, viste, la voz te va al pasado, qué es, un zombi, un espíritu. Pero cuando empieza a hablar con las mismas palabras de los malos de la novela, Exacto, sí. ahí uno se da cuenta de cuál es la verdadera entidad del matrero? Uh -huh. Y si a la soberbia del demonio se la es su característica, el, el primer pecado, el pecado fundamental de la soberbia, que es el, el cabeza de todos los demás, según la teología teología clásica, ¿no? la, la moderna no cree directamente en el demonio, pero clásicamente se lo ve así, qué mejor que basurearlo para poder vencerlo, por eso los chicos se empieza a chicharrar, perdón por el spoiler de la audiencia, pero se empieza a, chichar, a chicharrar sí, cuando sí. los chicos le tiran monedas, los sí. cubos, etc. Etcétera, pero lo enfrentan, lo enfrentan, le, le pierden el miedo. Exactamente. Yo tuve en mi vida dos depresiones, dos depresiones dos días en que me deprimí, pero dos días nada más, te lo puedo asegurar, no pisé un gabinete psicológico en mi vida. La cuestión que una de ellas, ¿sabes cuándo fue? Cuando me di cuenta, cuando estaba escribiendo, ya en el final de la novela, digo, pero este es It, este es el, el, el payaso de It, no puede ser. Y me, te digo, me agarró una angustia, digo, la pucha, qué lástima que se, se fue todo como un castillo de naipes. Y después me acordé de los franceses. Los franceses tienen un concepto muy interesante que es el de la huida hacia adelante. La huida a la francesa uh -huh. entonces agarré y el pibe en un momento dice te acordarás que vista hace muy poquito dice y nos miró con la misma cara que habrá puesto el payaso de It cuando los chicos se le atrevieron a enfrentarlo sí. y listo entonces nadie me puede decir yo te copiaste de Stephen King viste, nadie puede hacer eso a oh, partir sí, de sí. esa de esa estratagema Marcelo y esto nadie lo hizo. Estamos ya eh, cerca del, del final del programa, pero, pero antes de, de, de terminar, eh, y espero además convocarte para un futuro encuentro y seguir charlando de estos temas tan interesantes, me gustaría eh, proponerte una reflexión a título personal y después una, una breve respuesta de tu parte para compartir algunas impresiones, ¿no? porque ya estamos cerrando el programa. Pero me gustaría eh, de, de reflexionar un poco sobre esto, ¿no? porque estoy convencido de que de una, de las, una de las razones fundamentales, si no la más importante de todas, del atractivo de la literatura y, y también del cine de terror, no, obedece a una razón de orden espiritual. Y con esto me refiero a que una civilización como la que nos toca, ¿no? que ha perdido progresivamente su vínculo con la trascendencia, una sociedad que circunscribe los límites de su experiencia a lo que puede ver y tocar, Lleva, como, como consecuencia de todo esto, un anhelo insatisfecho consigo, ¿no? Creo que frente a una visión parcial de la realidad desde el orden natural existe la necesidad de ensanchar sus horizontes abarcando el orden preternatural y sobrenatural, ¿no? Lo que, lo que ocurre es que esta necesidad está como, como reprimida, ¿no? Por el racionalismo materialista dominante y a veces esa necesidad de ampliar la mirada puede verse satisfecha, como mencionaba al inicio del programa, a través de ensueños, pero también de pesadillas, ¿no? Y en última instancia, por ese desbordamiento del subconsciente que es capaz de atisubar realidades que la sola razón es incapaz de comprender, ¿no? Siendo que toda ex expresión artística genuina es siempre orden espiritual. ¿Cómo, cómo observas? esta fascinación que tiene el género fantástico y de terror en el público y su relación con esa dimensión espiritual a la que hago mención. Bueno, justamente ahí entra el terreno de lo numinoso, ¿eh? lo que tiene que ver con lo trascendente. Hay, hay colegas míos que dicen, no, la literatura de terror está para asustar, para, para dar miedo. Yo pienso que considerar que un Poe, un, un Lovecraft, claro. un Hoffman, eh, en nuestra época, el, el primer Stephen King, que cuando le gustaba escribir hacía novelas maravillosas. Eh, no se puede decir que están hechos. O sea, la simple lectura de, de una página de esta gente uh -huh. te hace ver que no están hechos para asustar, para dar miedo. Para eso me compro una careta y hago un programa mío en YouTube, ¿viste? Saliendo a uh, asustar gente. Uh -huh. Qué estupidez. Después está el gran vaciamiento del cine de terror de hoy día el género del slasher, que fue una una pésima lectura de aquella gran película Halloween de eh, John Carpenter. Uh -huh. Digamos, a ver cuándo viene el próximo adolescente a morir. Me voy a fumar un cigarrillo a la puerta y avísenme quién va a ser el próximo en ser acuchillado. Una pavada. Adolescentes que se juntan a, a bailar, a fumar marihuana, y cuando empiezan a hacer el amor, ¡ah! ¡oh! Ahí viene la sanción, eh, eh, viene el cuchillo que ese sí que los penetra en serio. Bueno. Eso es una estupidez grande como una casa. Pero películas como el exorcismo de Emily Rose, películas como recientemente La Bruja, como El Legado del Diablo, eh, o Legado del Demonio, creo que se llamaba, Geredar que es eh, una de las maravillas últimas que se han filmado en el género, te van a, a, a la esencia misma del miedo y a la esencia misma de la posibilidad de la redención ...por medio de una mirada trascendente. Uh -huh. Ahí está la clave del terror. Una buena película de terror, una buena novela de terror... ...ya es de por sí políticamente incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que ya hablar del bien... ...y hablar del mal ya es políticamente incorrecto. Entonces, cuando vos planteás la posibilidad del mal... Eh, ...la posibilidad de enfrentarse cara a cara con el malo por excelencia... Eh, esa película, esa novela, ya de por sí es disruptiva. Ahí ya está planteando una cuña en el racionalismo y en el nihilismo contemporáneo. Es ahí donde apunta la gran literatura fantástica la gran literatura sobrenatural y de horror. El Labcraft es un ejemplo. Fíjate en el final de mi libro, el, de la, el tercer tomo de 25 noches de insomnio, que eh, uno de los cuentos, el último de toda la trilogía, dice, finalmente y poniéndome un poco más serio, dedico este divertimento cósmico a la memoria del genial Howard Phillips Blackcraft en comunión de batallas contra la locura y la degeneración ...del mundo moderno. Así que sí, hay, hay, hay dos vertientes muy claritas. El terror como estupidez... Uh -huh. ...y el terror cósmico, sobrenatural... ...aquel que de repente una persona que ve... ...concretamente el exorcismo de Amy Rose... ...tiene que ir a confesarse inmediatamente... ...no queda otra. Uh -huh. Uh -huh. La verdad es que ha provocado, ha provocado... ...es muy conversora la película esa... ...porque la misma conversión que tiene la abogada... ...la tiene el espectador... Claro, y claro. legalmente legalmente por el por el tema de la duda viste cuando cuando entra el terror de la duda hay que liberarlo al presunto criminal mm -hmm. sí, entra la... son una invitación sí. al encuentro con ese bien y mal absolutos ¿no? sí. que están más allá de, del digamos del, del mundo material y que ya son es esencias o potencias espirituales no visibles pero que están presentes constantemente así que tienen una, una realidad mucho más genuina que, bueno, que el, el mundo material, el mundo de las formas al que estamos habituados cada día, ¿no? Claro, el mundo material es una contingencia de esa lucha constante. Ahí está, nada más nada más es una representación de esa sí. constante lucha. Recordarle a la gente, por ejemplo, que te dice, Ay, no hay una moral objetiva, la moral es subjetiva. Bueno, vamos a repasar los 10 mandamientos. ¿A vos te gusta que te roben? No. Ah, no. ¿Te gusta que te mientan a tu mujer? Y no, ¿te gusta que te mientan? Tampoco. Bueno, entonces hay una moral objetiva. Exactamente. No. Si Exactamente. hay una moral objetiva es porque hay un bien y porque hay un mal. No, no embromemos mal, por decirlo suave. Así es. Bueno, eh, Marcelo, eh, hemos llegado a, a la culminación de este programa, eh, realmente ma magnífico, fantástico, ha sido realmente un placer muy grande recibirte y espero que sea la, el primero de otros programas que tengamos oportunidad de compartir para seguir profundizando mucho más en este mundo tan apasionante de la literatura fantástica, de la literatura de terror, conociendo mucho más del género de uno de los más grandes representantes de la literatura de terror, no solamente, creo, de nuestro país, sino a escala global. Quiero agradecerte mucho, Marcelo Di Marco, por tu visita al programa. Fue realmente muy, muy grato recibirte y compartir este diálogo tan rico y tan valioso. Muchas gracias por estar. Gracias, Ramiro. Te mando un gran abrazo y me comprometes a terminar rápido la, la novela que estoy escribiendo ahora, así me haces otra entrevista. Por favor, ¿sí? así la leo también en una noche. <risa> Dios quiera. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias.